Hola a todos, yo soy Richie. Yo soy Jato y esto es Flow Tasters. Yeah. Aquí emocionados con un nuevo episodio de Flow Tasters. Eh, este urbano y, y publicista a la vez, eh, dando sus apreciaciones, sus, sus críticas, eh, lo bueno, lo malo y el aprendizaje de lo nuevo de la música. Y hoy tenemos algo súper interesante, que es Anuel AA con Enrique Iglesias. Antes de comenzar a el video, recordarles que no olviden, por favor, comentar, darle like y suscribirse a este canal. Este canal está hecho para ustedes, así que coméntenos qué artistas quieren ver aquí, que hagamos un análisis desde la mente publicitaria y artística de Richie Jaito uh, en Flowtacers. Hoy vamos con fútbol y rumba, uno de los sencillos de Anuel A de su álbum Emanuel. Sin más espera, vamos. Y rumba, y el vamos a estar parando por temas de, de derechos, así que Richie, primeras impresiones no pues primero me da como alegría volver a ver a Enrique Iglesias hace <risa> este rato no lo veía ¿Te decía falta? Tema, tal vez el último tema que recuerdo donde está es el baño el baño con Bad Bunny de hecho no sí creo que es, sí es con Bad Bunny don, ¿tú cuál es, cuál es la última canción que recuerdas con Enrique Iglesias bueno yo no soy súper fanático de Enrique pero sí obviamente aprecio los temas que ha sacado me han, digamos como para mí bailando fue una canción que crea un antes y un después del reggaetón pero algo que también denoto acá es que de una estamos poniéndonos en España o sea, Enrique Iglesias es un artista español insignia de España y Anuel es un artista que la mayoría de hits, o sea, su, su mayor público está en España, siempre está en los top eh, número uno de, de, los, de Spotify, de los Billboard en YouTube, entonces yo creo que aquí tiene que ver mucho el hecho de que está Enrique en esta canción. Siento que aquí hay mucho como de ese tema. Vamos a seguir viendo. Vale. Ahí como que ya empezamos a ver algo que hemos visto mucho. Que actualmente, que es la participación de otros personajes. No reconoce el, el béisbolista que estaba, pero sí reconocimos a, a Roa Alejandro. Y seguramente yo creo que van a haber otros Creo que el que estaba con máscara es un luchador de... No voy a decir el santo porque me acribillan acá en los comentarios, pero siento que ya... Si, si hay, ya, ya vemos para dónde va este video y vemos que hay algo de inclusión de fútbol. Tú como lo ves, Rich Bien, a mí me gusta mucho el, el mood del tema como tal, se, se siente bien, bien eh, chiquito, memorable, eh, el, el flow de Henry que me parece bacano, eh, y el man se conserva, yo no sé qué hace, pero el man no le pasan los años. O sea, es inmortal, él el, el de alguna forma sí. tiene como un espejo el guardado. El, el, el, el, el es español para los que... Saben quién es Amparo y Misales. Eso <risa> está transferido a Colombia. Pero sí, o sea, Enrique Iglesias como que debe tener algún espejo guardado en el sótano para que no envejezca. Es un Dorian Gray, pero no. O sea, vemos a Enrique acá y uno dice, tiene, se ve igualito que cuando se lanzó su primer video ¿Ah? Tengo como una teoría. Dime, dime, Siento dime. que este tema se, se produjo apuntándole a, a Copa América o a, a, a momento futbolero en mitad de año, que pues ya no pasó. Eh, y, y si ves, la, la, la, tenemos unas tomas muy abiertas, una muy muy Basta, eh, donde sale eh, Enrique Iglesias de Anuel. Y, y tenemos otras escenas que son ya producción casera, en donde salen influenciadores, otros artistas y eso. Mi teoría es que el video se grabó pensando en, en, en picarlo con cosas relacionadas a fútbol. No, está muy buena esa teoría. o sea, Y de como no sucedió, pues... Eh, sí, esto se eso se nota que la, la, la parte de Anuel y Enrique fue grabada hace tiempo. Sí. Bastante tiempo. Eh, y tienes mucha razón con lo que dices tú. Puede que lo hayan hecho a principios de este año. Como hemos hablado, no, la, mucha gente cree que los videos se graban en el momento que van a salir. No. Eh, temas de disquera, temas de lanzamientos toman muchísimo tiempo. Eso hace que, digamos, haya unos calendarios para que digan, esta fecha se lanza esto. Eh, Anuel dijo en una entrevista que este álbum lo viene planeando desde que él comenzó su carrera. Eh, incluso también decía que una de las colaboradoras, colaboradoras número uno en la, en la, en la, o sea, en la composición es Carol G. Pero sí, yo veo mucho lo que dices. Quiero resaltar que salieron dos figuras del Barcelona, Luchito Suárez y Lionel Messi. La segunda vez que vio Lionel Messi en un video musical. Y ahora también. también ah, cuando hablaron de Brasil. Sí, sí, o sea, escuchando lo que tú dices veo mucho de, de, de influencia como que ese podría ser un tema perfectamente funcional para, una, para un torneo como la Eurocopa que también se iba a jugar este año o, o para, para la Copa América vemos que hay dos figuras que hubieran podido funcionar para cualquiera de los casos Anuel para las Américas y Enrique para la Eurocopa y yo quiero destacar algo yo quería destacar algo. La camiseta que tenía Noel, la mejor camiseta, la camiseta del mejor equipo del mundo. No voy a hacer nada más. ¿Qué dicen? Okay. Ahí vimos una toma de stop cuando el futbolista partió. la primera escena que vemos como tal de fútbol en esta, y fue, y fue una, un, un video de stop, de, de banco de videos. Aquí no nos vamos Que siga la rumba Anuel Obvio negro, baby, oh, oh, oh, baby. Oh. Ah, ok Dirigida por Alejandro Pérez Eso fue Fútbol y Rumba de Anuel Y Enrique Iglesias Richie, vamos directo a lo que La gente quiere escuchar lo bueno, lo malo y el aprendizaje. ¿Qué fue para ti lo malo de esta canción? Lo bueno y el aprendizaje. ¿Hizo los tres de una o solo voy con.? tiramos eh, así. Listo, vamos, vamos con lo malo entonces. Lo malo. Eh, creería que un poco al improvisar en esas segundas tomas, esas tomas de apoyo, vi que se usaron varias de stock. Que no tenían mucho que ver como con el video, o sea, vi por ejemplo, aunque son bonitas y chéveres y todo, pero no, no tenían como una razón de ser, eh, como la del abuelito bailando, la de las chicas en los carros de supermercado, el de las parejas en la moto, eh, como con una bengala, como que son tomas que están bien, pero no entiendo por qué, qué tienen que ver. Okay. hay una, una búsqueda que fue más lógica y que era más coherente eso es por encontrar algo porque pues realmente no es que tengan muchas cosas malas la, la atención. Yo, yo voy a apostarle a lo malo a lo que tú dijiste y, el, y es la mala suerte que de que esto seguramente sí, yo le apuesto a lo que tú dices de que esto iba para dirigido para alguna copa y la mala suerte de la pandemia, nadie tiene nada, na, la salud nunca espera por nadie así que digamos para mí eso es malo que Muchas veces se planean cosas, pero no salen como uno quiere porque pues así es la vida. Lo bueno, yo diría que lo bueno de acá, obviamente, es ver a Enrique otra vez como regresando al término a, a la música. No lo vemos tan seguido como antes. No soy un fan, pero sé que hay muchos fans de Enrique Iglesias que están muy felices de ver con uno de los artistas que es número uno en España, que es Anuel, que sigue haciendo hits allá. Y obviamente una de las cosas más buenas es que salen los mejores jugadores del mundo Lionel Messi y Luis y Luis ares uh, sí. para ti qué es lo bueno eh, para mí la canción como tal o sea concuerdo con el regreso de Enrique Iglesias pues más que regreso no como verlo otra vez por ejemplo se ha ido eh, pero pero verlo otra vez en la escena es súper chévere digamos yo yo sí me considero fan de Enrique Iglesias desde desde niño eh, y me parece, el putas, que siga dando guerra. ¿Me parece el qué? Muy bueno, y positivo. Y tranquila, bien. tranquila. Aquí no, aquí, no, aquí no hay filtros, aquí no hay filtros, gente. Aquí no hay filtros, aquí decimos las cosas como son. Me gusta me gusta verlo que todavía tiene su flow y tiene que da guerra todavía en la industria. En la canción, con tal, me parece que es un palo, la verdad. Eh, concuerdo en que la mala suerte de que no esté... Eh, el ambiente futbolero, que creo que es el ADN de la canción, como de fiesta, de, eh, no le resta un poquito a, a lo que podría haber sido, pero la canción como tal me gusta. ¿Y ese aprendizaje? ¿Es este aprendizaje también? Mi aprendizaje creo que es que hay que, que cuando hay obstáculos o cuando la vida pone eh, como dificultades o cambia los planes, hay que seguir adelante y, e improvisar. Si toca improvisar, pues improvisa, pero hay que hacerlo bien y, y, y seguir adelante, no dejar que los cambios de la vida le cambien los planes a uno. Sí, yo lo que veo es de aprendizaje también es, no, no tanto como voy a poner un porto, una parte de artistas, pero también como fan de Anuel. Estoy viendo un Anuel un poquito más humano un poquito, o sea, más, más como más amigable, más, eh, por decirlo así, vulnerable, más abierto a la gente, se ve más, o se ve más como que amistoso, más, maduro, ¿no? más sí, mucho más maduro, creo que eso tiene que ver mucho Carol G, hay que decirlo, Carol G y su papá han ayudado mucho en la carrera de Anuel, asesorándolo, diciendo como que no hay que, no hay que ser mala persona, no hay que ir a líos, Anuel ha pasado por muchas cosas malas, él lo sabe, y él, es una persona que ahorita está haciendo es música, no le preocupan los números, o sea, podría hacer números si quisiera, pero él está preocupado por hacer buena música y por eso creo que está buscando este tipo de juntes, para crear cosas distintas. Lo que nosotros siempre hablamos, o sea, buscar creatividad nueva y nosotros en Richie J, tú siempre decimos la creatividad ante todo. De acuerdo. Ok, algo que decirle a la gente que está viendo fútbol y rumba, Fútbol y a mí me gusta el nombre, me gusta el nombre, que está viendo el video, los espectadores de Enrique, de Anuel, que están viendo este video, que están conociendo Flowtasters. Y si les gustó esta reacción, nos comenten, se suscriban, den like, y si no les gustó también, para mejorar. También si no les gustó, suscríbanse, claro. Claro, pues para que nos puedan ahí criticar y, y, hacer, y ayudarnos a ser mejores mm. artistas y mejores generadores de contenido para ustedes. Y que recuerden también suscribirse a nuestro canal Richie Jaito y escuchar eh, nuestra música y, y que puedan también tener un, una idea de cuál es nuestra propuesta y lo que, lo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Listo. Sin nada más que decir, si más tarde. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio de Flow Tasters. No olviden suscribirse, comentar y darnos like. Estos es Flow Tasters. Nos vemos en la próxima. Bye.